Volve, Jorge. A mí mis fans me ruegan que me quede le dijo Moria Rial. Luego del polémico audio que se viralizó en las redes sociales en el que Moria Kazan critica la conducción de Jorge Real en intrusos, la pelea sumó un nuevo round. Esta vez, el protagonista fue Real. Quien en su cuenta de Twitter tuvo una polémica respuesta a una seguidora en la red social. La usuario publicó Mamá vino a Capital y le digo hoy me preguntó algo real en Twitter, jaja. Ay, por favor decile que vuelva a intrusos, que yo le dije que no me gusta Moria. Al leer eso, el periodista le respondió, una genia tu madre. ¡Sí sí le eso. Sin embargo, su comentario no pasó desapercibido. Y la actual conductora de intrusos no se quedó atrás y arrobó a Jorge con un irónico mensaje, volve, Jorge. A mí me ruegan mis fans que me quede, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, eso es el dueño absoluto. Te hago el aguante, baby. Amo todo lo que hago. Pero mi programa in innovador y transgresor, que en solo cuatro meses instaló, es incorrectas. 18 años ininterrumpidos de arroba intrusos ameritan tu regreso.